Los pescadores del lago están familiarizados con los objetos luminosos que emergen del manto acuático, hasta le han puesto un apodo, le llaman El Chante. Estas son las palabras de uno de los habitantes de Ocotlán, municipio ubicado al sureste de Jalisco en México. Dicho lugar se destaca por sus distintos avistamientos de ovnis, siendo que hasta ellos mismos concuerdan con que estos acontecimientos son frecuentes en la región. Los diversos testimonios sobre el lugar señalan que este objeto volador frecuentemente se encuentra sobrevolando el cerro del Chiquihuitillo y que este mismo se dirige al lago de Chapala para posteriormente sumergirse y desaparecer. Aunque el avistamiento de esta nave con forma parecida a un sombrero sea normal para la gente que reside en Ocotlán, se destaca el testimonio del señor Raúl Domínguez, quien tuvo la oportunidad de tener a este objeto a poco más de 10 metros. Y posteriormente, pudo tomarle fotografías. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlack. El increíble ovni de Ocotlán, Jalisco. Este suceso ocurrió en abril de 1993, el señor Raúl cuenta que desde meses atrás había estado investigando el lago, del cual este ovni salía o se sumergía, desde esos momentos dedicó bastantes noches a observar el cielo nocturno con la esperanza de poder observar al ovni, pero dicho objeto hacía apariciones muy esporádicas para ese punto. Sin darse por vencido Raúl Domínguez siguió con su objetivo y cuenta que sí logró observar a este objeto, diciendo que era un punto en el cielo con una luz amarillenta en el centro, y que en distintos momentos parecía que se movía para después desaparecer y volverse a aparecer, pero ahora en un lugar distinto. Dice que en realidad el objeto no desaparecía, este se movía tan rápido que el ojo humano no llegaba a captarlo. Desde esta aparición el señor empezó una cacería, por así decirlo, para poder fotografiar al objeto, debido a que se dio cuenta que si lo fotografiaba de noche no era más que un punto de luz en el inmenso cielo nocturno. Ahora el señor se dirigía a buscarlo en las madrugadas al cerro del Chiquihuitillo, con cierta regularidad subía a un mirador y se quedaba esperando el avistamiento. El 24 de abril es cuando por fin lo ve, aproximadamente a las 6 de la mañana. Él dice que para ese momento se encontraba descansando. Un perro lo estaba acompañando y de un momento a otro, el animal comenzó a gruñir hacia un lugar en específico para después callarse y con miedo acercarse al señor. Este mismo se dio cuenta de que el perro presintió la nave e instantes después salió del lado opuesto del cerro raúl domínguez dijo que la nave era muy grande de aproximadamente 25 metros de diámetro de color dorado y en la parte de abajo tenía lo que parecía ser una circunferencia de vidrio opaco relata que le pareció muy extraño este suceso debido a que el objeto pasó sobrevolando sobre él a una distancia muy corta calculando que volaba a tan solo 10 metros del lugar de donde él se encontraba al ver esta nave sintió un malestar físico debido a que la misma emanaba un campo magnético muy fuerte. Después de que el objeto se alejó un poco, el señor Raúl empezó a tomar varias fotografías, capturando por fin al ovni como él quería. Días después, el señor hizo llegar a un periódico local las fotografías que había tomado. Y es entonces cuando dichas fotos se hicieron famosas, siendo catalogadas como las mejores de este fenómeno tomadas en nuestro país, además de ser analizadas por investigadores internacionales y especializados en el tema. Las fotografías son increíbles, ya que fueron capturadas a muy corta distancia. En ellas podemos ver lo que se considera una nave en forma de sombrero, una hilera de ventanas en su parte superior y estructura metálica. Llama mucho la atención la luz que emite de color naranja, que bien pudiera ser una luz interior o quizá es la iluminación del amanecer a través de las ventanas. La experiencia del señor Raúl Domínguez es hasta el momento uno de los más impresionantes avistamientos OVNI, el cual fue conocido por todo el país gracias al programa ufológico del periodista Jaime Maussan, donde fue presentado con bombos y platillos. Hasta hoy en día, no hay evidencia que demuestre que estas fotografías son auténticas, pero tampoco que no lo sean. En los años 90 el fenómeno ovni gozaba de mayor popularidad y muchos entusiastas del fenómeno se unieron a las filas de los vigilantes del cielo. Sin embargo, no se pudo volver a obtener evidencias de aquel ovni de Ocotlán, Jalisco. El señor Raúl, llegando a una conclusión muy personal, Dice que estos objetos pueden desplazarse o transportarse gracias a líneas de energía ubicadas en la superficie de la Tierra, producto de los polos magnéticos de nuestro planeta, y que lo que vio no era de este mundo. En la segunda vez que lo, lo, lo, lo aventé, apareció el platillo. Venía a un costado, desde el lado poniente del cerro El chiquitillo pero venía dando como bandazos así venía cabeceando no venía en línea recta. es un aparato como de unos 25 metros de diámetro calculo yo la altura no la pude apreciar en ese momento porque luego veía la parte de abajo y cuando pasó por donde estaba yo yo sentí que me jaló la ropa y los cabellos y pasó suavecito, suavecito y luego empezó a elevarse un poquito, un poquito y, se, y, y rodeó el cerro y se fue hacia el, poniente, hacia el oriente, perdón, hacia el amanecer. Entonces reaccioné yo y agarré la cámara y corrí, me hice un, a un lado para evitar los árboles porque ahí hay varios árboles y, y quise tomar la primera fotografía. El sorprendente ovni de Ocotlán ¿Habrá sido solo un engaño o realmente Don Raúl Domínguez pudo capturar una de las evidencias más increíbles del mundo sobre la existencia de seres extraterrestres? Me gustaría saber tu opinión. Y también me gustaría realizar una investigación para actualizar el caso. Quizá los habitantes de la región sigan viendo a aquel extraño objeto. Si te gustan mis investigaciones, apóyame suscribiéndote a mi Patreon o directamente con tu donación a mi cuenta de Paypal, que es oxlachinvestigador.gmail.com. Gracias por tu like y suscribirte al canal. Nos vemos en el siguiente video donde estoy seguro que te sorprenderé.